Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca del de alfabeto en español The Spanish Alphabet Y aquí tenemos este círculo con las letras del alfabeto Comenzamos A A B B C C D D E e, F, F. G, G. H, H. I, I. J, J. K, K. L, L m m n n n n o o p p q q r r s s t t u u ub ub w w x x y y Z Z Bueno, este es el círculo del de alfabeto en español Recuerda que este es un material que puedes adquirir en la tienda de Teachers Pay Teachers A un costo muy bajo Y recuerda que lo puedes visitar, puedes visitar mi tienda Aquí abajo en la caja de descripciones te dejo el enlace Muchas gracias por ver esta presentación y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.